El día de hoy les traigo un deck que ya me pendían bastante de actualización desde un tiempo para acá eh, y por obvias razones Tenía que esperarme a que saliera su soporte, la verdad es un soporte bastante bueno Me sorprendí bastante de que el soporte fuera de calidad y no fuera basura como realmente yo me estaba esperando Su soporte ahora sí permite explotar esa característica que existe en las magias Avis Script De que cuando las destruye el oponente hace un efecto, cosa que está bastante hermosa, está bastante bien hizo es una temática bastante interesante, así que pues vamos a empezar con el profile por supuesto primero presentamos al mejor monstruo soporte que recibió el deck que es Madonna ¿Y por qué es el mejor? Porque es un buscador además de Wild Hope Cosa que está bastante bien, Wild Hope era un buen buscador pero requería fuerza a de ser destruido eh, Por otro lado, Madonna... Eh, solamente necesita estar en escala Para poder buscar, cuando está en escala Pagamos 1000 life points y añadimos De nuestro deck a la mano un monstruo Avisactor. eso está bastante chido Ahora el problema aquí es que por el resto del turno No podemos invocar monstruos de manera especial Más que Avisactor. Entonces el deck está Hecho para que funcione bastante bien O al menos que pongamos, podamos poner un Electromite antes de eh, hacer este efecto y limitarnos a Special Summon De cualquier modo esa limitante ya no es tanto un problema Gracias al nuevo soporte Así que eh, podemos jugar en torno a eso También cuando está como monstruo Primero se puede invocar de manera especial en la mano Si un monstruo péndulo es destruido por batalla Ahora el segundo efecto Es que cuando activamos una magia Abyss Script podemos invocar de manera especial Desde nuestro deck un monstruo Abyss Actor De nivel 4 o menor Cosa que está bastante bien y solamente podemos usar Cada uno de los efectos una vez por turno Entonces... Ambos efectos están bien Su nivel está bien, permite hacer más fácilmente El combo de Absolute y Vortex Y su escala está Estúpidamente bella, es una escala Cero, así que eh, pues por eso Podemos invocar hasta por péndulo a los extras Cosa que está bastante chida Así que simplemente es un monstruo que tiene que ir a 3 Y está bastante bonito Jugamos triple Avisactor Wild Hope Otro buscador del deck Ahora este ya lo conocen todos Estuve usando de hecho un tiempo en algunas recetas Para acelerar un poquito el combo Electromite y buscar a Cortain Racer, aunque no fuera un Avis Actor, se jugaba, pero al final no terminó gustando tanto y terminó este, quedando en el olvido ese, ese pequeño engine que habían inventado. Y la verdad también no me gustaba tanto, pero de cualquier modo, en Avis Actor está bastante padre. Esta carta, cuando es destruida, podemos añadir de nuestro deck al mano un monstruo Avis Actor, eso está bastante bien. Tiene buena sinergia con Electromite, inclusive nos busca cuando lo destruyen por batalla, así que está bastante bien. Como escala podemos seleccionar otro monstruo avisactor en la escala Péndulo y hacer que su escala se vuelva 9, cosa que está bastante bien, pero también nos limita a solamente invocar de manera especial monstruos avisactor por el resto del turno. Así que, eh, pues sí. Jugamos Triple Avis Actor Corten Racer, un monstruo que ya se había usado bastante en otros Engines Péndulo para acelerar a Electromite. Entonces, eh, pues este es de su deck nativo, así que está bastante bien cuando está en escala y no controla los monstruos. Se invoca de manera especial, cosa que está bastante chida. Y su efecto de monstruo realmente no es relevante, así que no vamos a hablar de ello. Jugamos también Triple Avis Actor Extras, tiene un efecto similar a Corten Racer, solamente que este se invoca de manera especial de la escala si nuestro, si nuestro oponente controla el monstruo. Así que, eh, pues de cualquier modo está bastante bien para ir segundo y hacer nuestras jugadas Ahora como monstruo se puede tributar eh, y colocar desde el deck en la escala un monstruo Avisactor, Actor Dégase Madonna de la mayoría de las veces o el Comic Relief Pero nos limita a solamente invocar de manera especial Avisactor Actor por el resto del turno Así que, eh, pues sí, entonces... Eh, por eso jugamos 3, es bastante importante. Ahora jugamos únicamente 2 Avis Actor Superstar. 2 eh, está bastante bien, ya no es necesario jugar 3. Tenemos eh, mejores motores de robo. Entonces, este objeto de robo solamente se está directamente desde el deck Avis Script. Nos permite reciclarlo como cuando esté en escala y desde. Eh, como monstruo, nos permite colocarlas directamente desde el deck. Pero se van durante la end phase, así que. Eh, es de un solo uso De cualquier modo está bastante chido Solamente vamos a usar dos Y es más que suficiente Otro monstruo nuevo que, llevó, que llegó Es Avis Actor Comic Relief Este sujeto es un creature swap Y nos permite aprovechar aún más El segundo efecto de todas las Avis Script Así que está bastante chido Pero a dos es suficiente escala es 8. está bastante bien A decir verdad Y... Eh, como escala podemos seleccionar un monstruo, avisar que controlemos y seleccionar un monstruo del oponente, destruir esta carta y intercambiar eh, control de ambas de ambos monstruos que seleccionamos. Entonces es un creature swap en ese sentido, cosa que está bastante bien, está bastante bonito ese efecto. Además como monstruo durante cada standby by phase. Eh, eh, podemos intercambiar control de esta carta con el oponente Cuando el control de esta carta es intercambiada El dueño, o, ojo aquí, el dueño, no el que controla la carta en su momento El dueño de esta carta puede destruir una carta abyss script colocada Entonces eso está bastante bien, está bastante chido Y eh, eh, nos permite explotarlo un poquito más Jugamos triple eh, Supreme King eh, Dragon Dark Worm Ahora, este es más que nada únicamente para poder sacar Electromite más rápidamente, además de que es oscuridad y un 4, lo que nos da eh, buen potencial para hacer Exit. Y un eh, Gate Zero nada más para poder tener un target para Electromite. Might o simplemente para eh, aligerar un poquito el deck ya que activamos su efecto. Eh, para no quedarte tan indefensos, vamos a jugar únicamente dos Hand Traps, las que ustedes quieran, yo este, porque tengo... Ash, meto Ash, pero es lo que quieran, es más que nada para no quedar indefensos en caso de ir segundo. Eh, y es por si acaso, de cualquier modo está... Mmm, no sé cómo explicarlo, el deck está muy apretado para meter más hand traps, pero de cualquier modo voy a meter dos únicamente por cualquier cosa. Entonces, esos son todos los monstruos que jugamos, vamos a pasar con las magias del deck y viene, creo, mi otra carta favorita del deck, que es... Eh... Fantastic Teeter, es el campo de los eh, Abyss Actor, una carta muy buena, aunque eh, lo, no es tanto si el oponente sabe jugar en torno a ella. Eh, podemos revelar un monstruo Abyss Actor en la mano y una carta Abyss eh, Script en nuestra mano y añadir de nuestro deck a la mano una magia Abyss Script diferente a la que mostramos. Entonces es un buscador también. Va a ser un poquito complicado hacer ese efecto ya que no jugamos tantas Abyss Script, pero sí se puede dar. El caso, ahora su efecto bueno Es que cuando un efecto de monstruo del oponente Es activado podemos cambiar Bueno no podemos, se cambia ese efecto A, a Destruir una carta colocada del oponente Entonces lo obligamos a que reviente Una carta que tengamos seteada pero únicamente vamos a poder negar o cambiar el efecto del primer monstruo que active efecto en el turno del oponente o en nuestro turno el primer monstruo del oponente que active su efecto, es el único efecto que vamos a poder cambiar, eso está un poquito limitante, pero de una u otra manera sí puede llegar a estorbar al oponente, de todas formas está bastante chido y me gusta bastante eh, en sí la carta está bastante padre, ahora la mejor carta del deck sin duda acompañando a Madonna es Abyss Script Rise of the Abyss King, esta cosa es muy puerca, se puede de hacer board wipes muy fácil sin que el Oponente pueda siquiera activar algo Entonces esta carta Tiene que ir a 3 sí o oh, sí eh, Jugamos un Abyss script Fire Dragon Slayer para poder Tener ahí un poquito de variedad y desterrar tres cartas del oponente cuando estemos eh, Batallando, también jugamos un Abyss script eh, Romantic Terror Está bastante bien, es nueva Acaba de llegar, podemos regresar eh, Un monstruo Abyss Actor Péndulo Que controlemos a nuestra mano y e invocar directamente desde nuestra mano O desde el extra deck, perdón Desde el extra deck a un monstruo péndulo Avisactor, entonces es un cambio Por así decirlo, no está tan mal Realmente está bastante bien, puede tener Sinergia para sacar el Electrumite de una u otra forma Si encontramos la manera de cómo Entonces está bastante chida, además de eso eh, si esta carta boca abajo es destruida por el efecto del oponente Podemos colocar directamente desde nuestro deck cualquier cantidad de magias Avis Script Entonces nos, por, nos permite llenar completamente todas las eh, la zonas de magias y trampas Con puras cartas Avis Script, así que está bastante chido eh, Jugamos un Avis Script, Avis Statement Más que nada es para poder estar reciclando eh, es Avis Script, así que si sí está chido Podemos rebutar un monstruo Avis Actor y seleccionar una magia Avis Script en cementerio y colocarla Así que nos permite estar reciclando Además de eso, <coughs> perdón, además de eso Cuando esta carta boca abajo es destruida eh, Podemos invocar Desde el deck eh, cualquier cantidad de monstruos Avis actor, entonces eso está bastante Chido, nos llena el campo también y nos permite Hacer un desvergue completo eh, Jugamos dos Cold by the Grave Porque las hand traps están a la orden del día No se pueden tres, así que no juego Tres, jugamos dos Allure of Darkness Para poder tener un poquito más de velocidad En el deck, jugamos dos Terraforming Para buscar ese suculento campo que Les dije me gusta mucho y para acelerar Un poquito al sub al Dark Worm y al Electromite Jugamos dos Dragon Shrine y un Foolish Burial, realmente no estorban Como les dije es para sacar Muy rápido al Electromite Sin ningún problema, entonces Eso es todo por parte de los monstruos, ahora Una sugerencia que yo les hago en este deck Es que pueden jugar sin problema alguno Y les puede convenir bastante Waking the Dragon O Waking the Dragon como lo conozcan eh, Realmente es muy buena En este deck, lo obligas a que la revienten eh, y yo os recomendaría que la jueguen Yo no la juego por espacio realmente Yo quiero que jugara huevo las hand traps Pero si no tienen hand traps jueguen walking the Dragon Y jueguen al pollo totote de los eh, De los raid Raptor o jueguen al nuevo Sincro de los Blackwing realmente les va a hacer Un parote entonces eh, Por el lado de la extra de jugamos un Electromite Únicamente está uno, jugamos una We Witch Apprentice Todos son oscuridad y nos podemos ponchar bastante bien Por el lado de los eh, Link de dos que nos eneastos estos dos, verdad? Jugamos de Nightmares, jugamos a Cerberus y jugamos a Phoenix. También jugamos a eh, Nightmare Unicorn. Realmente es más que nada como outs para cualquier cosa que nos pongan. Está bastante bien. Tenemos bastantes outs, pero no está de más tenerlos. Jugamos un Sariuya. Porque es fácil llenar campo más Más o menos es fácil llenar campo Si podemos sacarlo y nos ayuda bastante Y jugamos un Borrelot que sería un Borrel Sword Como siempre pero Borrelot sigue siendo un monstruo Bastante bueno para eh, simplemente Ignorarlo y no llevarlo Jugamos un Odice Vortex Dragon Porque sí se puede sacar bastante fácil con el combo de Absolute Jugamos un eh, Bagushka Jugamos un Tornado Dragón Jugamos un Exciton ahí todo bonito, secreto, hermoso, precioso eh, Exciton está bastante chido, no nos estorba Y eh, nos puede dar buenos comebacks Jugamos un Supreme King Dragon eh, Dark Rebellion Todos son oscuridad, entonces es sujeto a Ceutekas también por sí solo Un Evil Swarm Nightmare eh, entonces no está tan mal Realmente puede hacer paritos Así que pues se lo llevamos Jugamos por último un Absolute Y un eh, Red eyes darkness Metal Dragon Para ese Born En caso de que lo necesitemos ¿Verdad? Entonces eh, Pues sí Eso es todo por parte del deck del día de hoy La verdad el deck está bastante, bastante bonito El nuevo soporte que recibió está chulo Está chulo La Madonna está chula Entonces eh, el deck se vuelve un poquito más consistente Y menos caca, ya no depende de motores externos Tanto, entonces eh, de cualquier modo les recomiendo bastante armar el deck En pantalla podrán ver el rinconómetro Que es la ponderación que yo le doy a los decks profiles que yo les presento Entonces eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho el video Comentarios, dudas o sugerencias pueden eh, dejarlos en la cajita de comentarios de abajo No olviden suscribirse, dar like a la página de Facebook Y unirse al Discord oficial del canal eh, Tampoco olviden pasar a checar la sección de Play of the Game Que se estará subiendo simultáneamente a este profile Yo soy Alberto del Rincón de Luelista Y los estaré viendo en el siguiente video